Tras una decisión que tomara el, eh, bueno, suponíamos que era una decisión eh, que se había votado en el Consejo Municipal, sin embargo, durante el fin de semana se han ido conociendo algunos pormenores de cómo se ha votado, de cómo se ha, diríamos, obviado los procedimientos establecidos en el Consejo Municipal para aprobar una ordenanza y de pronto esta ordenanza apareció como aprobada, ¿no? Eh, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de esta nueva disposición que está ahorita todavía, diríamos, un poco en el limbo, ¿no es cierto?, no ha salido del Consejo Municipal, se ha quedado en la oficina de la presidenta del Consejo Municipal y que tiene que ver con esta suerte de piedra libre, ¿sí? Que se le ha dado, nosotros le hemos bautizado un poco la ley piedra libre o la ordenanza piedra libre, que se les permite a las empresas constructoras, eh, pues, realizar edificaciones en 10 zonas de La Paz, sobre todo en la zona sur, ¿sí? Varios barrios de la, de la zona sur de La Paz, sin ningún tipo de restricción. Existía una limitante, por ejemplo, respecto al tema del ancho de vía, en fin, una serie de cuestiones que había que tomar en cuenta, técnicas sobre todo, eh, pensando en servicios básicos, en fin, para poder autorizar una cantidad de de pisos. Hoy esa, esa limitante, ese freno, hoy ha sido retirado a partir de esta ordenanza. Esto ha generado, obviamente, múltiples reacciones y a nosotros nos ha parecido pertinente hablar hoy con una persona que obviamente es de La Paz, está vinculado al tema de la construcción y, por supuesto, conoce muy bien esta ciudad como para tener valoraciones respecto a este tema. Quiero saludar, agradecerle la generosidad que ha tenido de venir a visitarnos hoy al arquitecto Javier Zabaleta. Javier, qué gusto, realmente un placer reencontrarte, un gusto verte y y bueno, pues eh, inquietos, preocupados con esta novedad que ha surgido la semana pasada ya en el Consejo. No, gringo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en yala con toda tu audiencia y, y un gusto verte pues, después de, de mucho tiempo en vivo. ¿no? Seguro, <risa> lo propio. Mira, yo conocí esta, esta noticia tan sorprendido como varias de las organizaciones y las instituciones que tienen que ver con este tema, el Colegio de Arquitectos, la Cámara de la Construcción que todos se han sorprendido porque eh, una norma de esta importancia, porque una de las eh, eh, labores más importantes que tiene el alcalde es la, eh, los patrones de asentamiento en su ciudad y, y aprobar a, a, de forma tan, tan rápida, tan fuera de lo normal, una norma de este tipo eh, llama la atención, pues no, eh, no lo consultaron con, ni con su propio Ejecutivo, imagínate, es decir, el Consejo, en este caso este grupo de concejales, ni siquiera preguntó al, al alcalde, al Ejecutivo, respecto a la pertinencia o no de una modificación de, la, de los patrones de asentamiento en La Paz. Y lo peor de todo es de que pretende aprobarla sin considerar asuntos tan importantes como por ejemplo la, la, el mapa de riesgos. Eh, hay zonas como Yojeta, como como la costanera, que tienen problemas de riesgo y han sido obviados por esta normativa que pretenden aprobar. Es una barbaridad. De acuerdo. Eh, ¿Qué es lo que cambiaría, Javier? ¿Por qué no le explicas un poco a la gente, tú que estás familiarizado con este tema? Eh, ¿Qué es lo que hay ahorita, no es cierto? Y con esta ordenanza, ¿qué es lo que dejaría de, de estar, eh, diríamos, en rigor? Bueno, las veces que se ha modificado la norma de asentamientos en La Paz ha tenido que ver con una serie de informes técnicos que modelaban el tipo de edificación que tú vas a construir, eh, es decir, la altura, pero no solamente la altura, sino también cuánto de, cuánto de de qué porcentaje de todo tu terreno vas a utilizarlo para construir. Hay una parte que siempre se deja eh, sin edificar precisamente para guardar un retiro alrededor de la edificación y, y que no cubra el 100% para no... Eh, generar como un muro que se hace si pones bloque tras bloque... ...todos juntos, lo que vas a generar es un muro en la calle... ...que, que es lo que no se recomienda para que tu calle no sea finalmente un callejón... Un, un, una, ...como una quebrada, imagínate... ...o, o, o casi una catacumba, de que no tiene ni luz, ni sol, ni nada... ...exactamente, y los edificios tampoco utilizan el 100% para prever... Eh, ...cajones de iluminación o de ventilación para el propio edificio... Eh, ...por un lado, y por otro lado... Eh, lo que se estila generalmente es sobreponer el mapa de viabilidad, de tráfico y viabilidad, el mapa de servicios básicos, el mapa de riesgos y en base a eso recién diseñar los patrones de asentamiento. Si no consideras esos aspectos, cometes serios errores y es lo que se ha, se ha hecho acá. Imagínate, están hablando de San Miguel. Tú vas por, por San Miguel y el primer problema que tienes es que no hay estacionamiento, no hay parqueo en San Miguel porque... Ya las calles han quedado demasiado angostas, incluso la calle 21, y ahora en esta norma se está pretendiendo ahí que se densifique aún así, cuando eh, todos los servicios básicos allá de San Miguel datan de la década del 70, o sea, ya está llegando casi a los 50 años y densificar esa Además que con, tú conocías a Miguel, era una urbanización de casas de un piso. Totalmente. Ni siquiera de dos, tres pisos. Ah, no, absolutamente. Casitas de un piso y toda su infraestructura, todos sus servicios básicos... ...estaban calculados para casas de un piso. Ahora imagínate si le elevas a 30, 40 pisos a todos los edificios, va a colapsar, eh, no solamente el, el tráfico y el tránsito, sino también eh, el, el tema de los parqueos y los servicios básicos. Entonces, si no calculas todos estos mapas para definir tus normas de, eh, de altura, de porcentaje de uso de suelo, etc., en realidad le está haciendo daño a la población. ¿no? Correcto. Quisiera que aprovechemos algunos ejemplos. Tú que estás trabajando en construcción, etcétera. Eh, cuando uno va, va a levantar un edificio, no es cierto, además de hacer el negocio, de comprar la casa, etcétera, etcétera, tiene que solicitar un permiso ante el municipio, Así es. ¿verdad? Es, sí. es, es, es Diríamos el, el paso primero. Entonces eh, tú vas allá y presentas, no es cierto. No Los sé planos. qué te piden, por ejemplo, qué te mm. piden eh, y, y, y a partir de qué, por ejemplo. Ahorita, en este minuto, antes de la entrada en vigencia de esta ordenanza, eh, ¿qué, ¿cuál sería el límite, la restricción? Que tú, por ejemplo, vayas y digas, quiero construir un edificio de 40 pisos, no es cierto? una torre de 40 pisos, y hoy, en este minuto, el municipio te pueda decir, por ejemplo, mire señor, el ancho de la vía o esto u otra característica hace que su edificio a lo mucho puede ser de 20 o de 15 o de lo que fuere. Eh, ¿Cómo es hoy día el procedimiento, digamos, eh, antes de la ordenanza, por favor, en este minuto, cómo es? Si tú quieres construir un edificio, ¿qué tienes que hacer? Bueno, primero eh, contratar los servicios de un técnico, en este caso un estudio de arquitectura y de ingeniería que ya. te permita ya eh, comenzar a, el, a elaborar los planos. Los planos tienen que estar de acuerdo a la norma vigente. La norma vigente te dice de tu lote de, digamos, 500 metros... Ya. ¿Cuánto de los 500 metros puedes construir? Porque hay una franja, como te decía, que debes dejar eh, como retiro, como... ¿Al frente eh, del edificio, atrás, exacto, a los costados? Exacto, Varía de acuerdo al barrio, ¿no? Uh -huh. Segundo, la altura. Hay barrios donde no solamente se permite 5 o 6 pisos, otros donde se permite hasta 10 y hay otros hasta 20, 30 pisos, dependiendo de la zona. Entonces, los técnicos que tú contratas comienzan a diseñar el edificio ...restringido por las normas municipales. Si el técnico que tú has contratado te diseña un edificio de dos o tres pisos más... ...y los construyes así, lo, lo, lo que te va a pasar es que inicias, eh, la alcaldía te inicia un proceso... A ti de, ...de incumplimiento de la norma municipal y te sanciona de diferentes formas. Por lo tanto, no es eh, prudente eh, para el propietario fundamentalmente... Eh, ...transgredir la norma municipal... ...y si la norma municipal te dice que la altura es de 5, 6, 7 pisos... Eh, eh, y, ...y tú has excedido aquello la alcaldía está con su derecho a proceder una, a la demolición de las áreas excedentes. ¿no? De acuerdo, el tema del suelo, por ejemplo, Javier, ¿en qué momento se contempla la calidad del suelo? Digamos, decir, mira, por la calidad de este suelo, por el tipo de suelo que tienes aquí, máximo cinco pisos, seis pisos, nunca treinta, digamos. ¿Existe también eso en algún momento del trámite, del procedimiento que haces ante el municipio? Sí, y aquí hay dos aspectos que hay que considerar. El primero es de que eh, para hacer tu construcción en tu lote, se pide un estudio de suelos, pero puntual. Es decir, haces pozos ahí mismo en tu, en tu terreno y verificas eh, qué tipo de estructura vas a construir para que soporte tu edificio en ese tipo de suelo. Pero hay otro tipo de estudio de suelos que es ya de toda la macrozona, ¿no? que generalmente no lo ve un propietario con su arquitecto con su ingeniero. Eso ya lo tiene solamente la alcaldía. Por ejemplo, te doy el ejemplo de Yogeta. Eh, en Yogeta... ¿Te acuerdas? Hubo el deslizamiento el año 2003, si no me equivoco. Eh, y en Llojeta habían casas de dos, eh, cuatro pisos donde estaban construidas bajo todas las normas de edificación y además estaban construidas como para que ese suelo soporte los dos o tres pisos que tenía la casa. Pero el deslizamiento fue tan grande que la casa completa se, se terminó deslizando. Entonces... No solamente tienes que considerar, tu arquitecto tiene que considerar el estudio de suelos puntual ahí, sino también tiene, eh, la alcaldía ya te dice esto, que en esa zona eh, hay un, un, eh, un análisis geológico eh, adverso en este caso a las edificaciones, por lo tanto tiene que tener un poco más de cuidado. ahí. ¿no? Y fíjate, tú mencionas Llojeta y la, la, la, la marcosona Llojeta está incluida en la ordenanza. Eso, eso es, es lo que llama la atención. ¿Cómo han podido desatender un elemento tan básico, un criterio técnico tan básico? Es decir, ¿quién no recuerda lo que ha sucedido en ese lugar? ¿Quién no ha caminado por ese lugar y no ha visto la, la, el tipo de suelo que existe? Eh, ¿Cómo meter esto en, entre las 10 zonas realmente no, nos provoca no solo sorpresas, sino alarma? Aquí puede haber sucedido dos cosas nomás. Una de la terrible incompetencia de, de estos concejales, ¿no? es decir, que no eh, están tan alejados de la racionalidad y de la, y de la institucionalidad que, que ellos deberían tener para manejar estos temas y han hecho una barbaridad como esta. O la otra es lo que eh, los rumores que están corriendo en las redes, ¿no? Su, la colusión de estos eh, concejales con empresas constructoras para favorecer de algún tipo el incremento del precio del suelo en estas zonas, a favor, no siempre del propietario, sino más bien del especulador de la tierra. Es tremendo, es complicado. Eh... ¿Qué cambiaría con esta ordenanza? Todo esto que tú has descrito hace un ratito, que es el deber ser, digamos, ¿no? Porque aquí también hay otro elemento, hay que decirlo, Javier, eh, muchas veces hay un deber ser, ¿no es cierto? Hay una norma, pero después hay, digamos, algunos mecanismos que van, entre comillas, flexibilizando un poco la norma, por decirlo de manera elegante. Eh, eh, digamos, más allá de eso, hoy, con esta ordenanza en vigencia, eh, todo eso que tú has dicho, que son los, los impedimentos, los obstáculos, eso prácticamente se elimina. Claro, eh, con esta norma, eh, primero de que, bueno, seguramente van a considerar estudios de suelos y esas cosas, pero los resultados van a ser definitivamente eh, eh, malos para la ciudad. Por ejemplo, el tema del tráfico. Eh, están hablando ahí de zonas como la Costanera. Correcto. Mira, la Costanera ahorita te da cierto, cierta posibilidad de, de desarrollar velocidades de... ...de 40, 50, 60 kilómetros por hora, porque eh, es una zona que no tiene cruces, es una avenida que no tiene muchos cruces. Aunque ya le han puesto aquí un, un freno en los argentinos. Sí, pero han puesto uno, imagínate. Si, si comienzas a edificar edificaciones de 40, 30 pisos, cada edificio va a tener que tener su salida. Y no solamente en la parte de Obraje, sino en la parte de Calacoto. Y, y si es así, ya esa, esa avenida ya va a tener que tener una alterna para, para alivianar el tráfico. ¿Y ¿Y ¿Dónde haces esa alterna? Esa es la pregunta. Primero hay que hacer eh, esa alterna para tratar de alivianar la decisión que estás tomando con edificio, edificios de gran altura. Lo mismo en San Miguel. La 21 está congestionada en este momento. Si ahí haces una intervención de este tipo se va a congestionar la 21 y por dónde eh, tratas de descongestionarla. ¿no? Ese es el, el, el problema que va a suceder, sin contar con el tema de los servicios básicos. El tema de los servicios básicos, San Miguel ya tiene un problema, eh, Calacoto también tiene ese problema, Miraflores tiene ese problema y, y si estos edificios se construyen con esa envergadura, con esa densificación... Lo más probable es que los servicios básicos colapsen también en esas zonas. Es decir, han empezado al revés, ¿no? Primero tenían que haber resuelto el tema del tráfico, de los servicios básicos, hacer una consulta con las instituciones involucradas como el Colegio de Arquitectos y de Ingenieros de Bolivia, etcétera. ¿No lo hicieron? No lo hicieron. Ellos mismos salieron la semana pasada a denunciar esto porque, eh, claro, les afecta en primera persona a ellos y imagínate, se estaban sorprendiendo con una norma absurda como esta. Entonces. Hicieron las cosas al revés, hicieron primero la norma, después consultaron, después evaluaron y eh, yo estoy seguro que ni, ni, ni la gente de la alcaldía va a poder aprobar esto porque... Eh, se vuelve en contra de la ciudad y de la institución. ¿no? Seguro que sí. Nosotros estuvimos a la expectativa justamente el viernes pasado de eh, conocer alguna, algún posicionamiento, alguna declaración del alcalde, pero ha guardado silencio. La que sí salió a hablar fue la presidenta del Consejo Municipal, ¿no es sí, cierto? Es. Que es, además es integrante de la bancada oficialista, diríamos, de la que responde al alcalde Arias y ella dijo que, eh, bueno, primero se manifestó sorprendida por el desconocimiento o la forma en la que obviaron el cumplimiento de los procedimientos que establecen, entre otras cosas, que cuando se Vote una norma, la mayoría, considerando que son 11 concejales, la, la mayoría es pues 6, nunca 5. Sí, no, en definitiva el alcalde ha perdido el control de su de su bancada, ¿no? Aquí hay un tema político, evidentemente. Sí, hay un tema político y como te digo, la, yo creo que además del tema político hay la incompetencia, ¿no? ...porque estás hablando de personas como, como el señor Sogliano... ...que ha sido autoridad varios años... ...es decir, no es una persona que subalcalde lleva... ...subalcalde de la zona sur, Ha sido a propósito... Subalcalde, ...o sea, sabe, ¿no? ...entonces te preguntas por qué hace esto... ...o el señor Chaín, ¿no? ...el señor Chaín ha sido también autoridad durante varios años en La, en, en la Paz... Y, ...y te preguntas por qué hacen esto... Con la, ...con la diferencia que el señor Chaín es de la bancada del MAS... Y, sí. ...y ese es un elemento que a mí personalmente me llama mucho la atención... ...sí, es, llama la atención y como te digo... Hay dos, dos formas de, de leer esto. Una es de que realmente el entorno de esos concejales, más esos concejales, eh, han tenido una demostración de su incompetencia feroz en este tema. O la otra es de que hay una colusión de intereses ¿no? entre las empresas y estos concejales que producen este tipo de cosas. Correcto. Tenemos un cuadro, una foto donde está precisamente la forma en la que votaron en esta sesión del Consejo Municipal la semana pasada. Además, una, una sesión que fue convocada a una velocidad inusitada, ¿no es cierto? Pocas veces se habían reunido de una manera tan rápida. Sí. Eh, hicieron dispensación del trámite, ¿no es cierto? No se aprobó la, el orden del día. Como si fuera eh, un asunto eh, de extrema rapidez, exactamente. Que hay que aprobar, ¿no? Una intervención de debido muerte, ¿no es sí. cierto? Una cuestión de, de emergencia, digamos, un desastre natural, una situación de ese tipo utilizaron esos mecanismos que están previstos dentro de los procedimientos, pero insistimos, eh, para este tipo de escenarios en los cuales diríamos hay una urgencia, una emergencia, hay que echar mano de algunos recursos para, para atender una situación que no estaba prevista, una catástrofe, etcétera, pero no para este tipo de, de temas. Número uno. Número dos eh, ausencia casi total de informes técnicos, es decir, no hubo aparentemente un paso por la comisión técnica que es otra parte del procedimiento que no te puedes dispensar. Un tema de esta sensibilidad, no puedes obviar el informe de la comisión, o sea, obviaron el informe de la comisión y pasaron directamente al pleno, leyeron el, el proyecto de ordenanza y lo aprobaron, bueno, lo aprobaron votaron cinco vean ustedes no sé si podíamos hacer una aproximación por favor a la, a la, a la, al lugar donde están los nombres y la forma en la que votaron, eh, si se pudiese ahí está justamente, ahí vamos a tener más claramente eh, el cuadro de situación bueno, eran en total, fíjense ustedes 10 eh, 10 eh, concejales 10 concejales, ¿sí? y vean ustedes, los que aprobaron son el señor Oscar sogliano que es parte del, de la fuerza del grupo político del señor Arias, del alcalde Arias, ¿sí? la señor, el señor Sogliano, la señora Lourdes Chambilla, que entiendo es la proyectista de, sí, sí. de la ordenanza, que también forma parte de la, de, la, de la bancada, diríamos, oficialista del señor Arias, Lucio Quispe, de la misma organización del señor Arias, y Lucía Mamani, también de la agrupación. Votaron en contra, fíjense ustedes, el señor Dulón, Sí, que forma parte del, del partido del, del señor Arias, es. ¿sí? Es del partido oficialista. Expresidente del Consejo. Expresidente del Consejo. Se y abstiene. Se abstiene, evidentemente, se abstiene, que es un voto así en contra, digamos. ¿no? Uh -huh. eh, ninguno rechazó, pero se abstuvieron de votar. Entonces dijeron, yo no voto. Como lo hicieron los integrantes de la bancada del MAS. Tres de ellos, tres: Javier Escalier, Eliana Paco, y Roxana Pérez del Castillo. Ellos tres se abstuvieron, como lo hizo el señor Dulón. Pero aquí tenemos otro voto más de abstención: eh, Pinto. Jocelyn Pinto. Sí. Jocelyn Pinto, también del MAS, que se abstiene. Pero fíjense ustedes que de la bancada del MAS, el señor Pierre Chaín vota aprobando. Vota aprobando. Ahora, insisto, lo que la primera lectura que hizo la, la presidenta del Consejo es. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser posible que me remitan una ordenanza como aprobada cuando ha habido acá un 5 a 5? Además que le juegan sucio a la presidenta, porque eh, su secretario, que en este caso es el, el concejal Soleano, le pasa sin ninguna observación el proyecto, es decir, como si hubiera cumplido todos eh, los pasos previos. Y uno de los pasos previos era la consulta al alcalde, o sea, al ejecutivo, imagínate, siendo todos ellos del mismo partido, le pasan el proyecto al, al Pleno del Consejo sin haber hecho la consulta al Ejecutivo. Es decir, que toda la dirección territorial de la Alcaldía, todas la las direcciones de planificación de la Alcaldía, o sea, todas las, las grandes eh, direcciones que tienen eh, decenas de arquitectos, de ingenieros trabajando en eso, y una información eh, histórica de, de décadas de la ciudad de La Paz para... Para analizar este tema, resulta que no han sido consultadas, imagínate, sin contar las organizaciones, las instituciones de la sociedad, ¿no? Seguro. Eh, ese es otro de los temas, ¿no si es cierto? Hemos escuchado. Eh, Yelka Maric se llama la. Maric se sí. llama la presidenta del Consejo. Yelka Maric. ¿Quién ha anunciado que por procedimiento va a rechazar la, la ordenanza? ¿no? La, va, ¿No la va a remitir al Ejecutivo para su promulgación? ¿No es cierto? Va a quedar ahí eh, eh, retornando al, al Consejo para Así que prolije un poco la situación. Eh, no, es... y, y, y, y como ella ha dicho, es, son pasibles de un proceso, pues, ¿no? Porque no solamente que hacen incurrir en error a, a, al Consejo mismo, sino de que se han saltado, tú podemos decir, deliberadamente los procesos. Porque si fueran todos estos concejales... Eh, ...recién llegados... ...ya o sea, son casi dos años que están en funciones... ...no y además que tienen trayectoria... ...algunos de ellos tienen además. una trayectoria... ...de más de una década aquí en La Paz... ...como autoridades, etcétera... ...entonces eh, debería eh, su, su unidad su comisión de ética del consejo debería tomar cárcel en el asunto, e investigar qué es lo que está pasando aquí, porque no puede ser tan incompetente de la noche a la mañana en un asunto que puede poner hasta en riesgo las vidas de los paseños por, por una equivocación de este tipo. ¿no? Definitivamente. Escuchaba declaraciones de algunos de los representantes de los colegios, de los, de los gremios, digamos, colegios de arquitectos, de ingenieros, eh, que decían, probablemente la norma necesita algún ajuste, tal como está sí. en este momento, necesita algunos ajustes, pero no puedes ir a, a que ya no haya norma. Prácticamente. Exacto, y además eh, sin análisis. O sea, si quieres modificar, primero tienes que hacer un análisis integral del asunto. no O sea, el alcalde... Una de las atribuciones más importantes que tiene es esta, precisamente, la de, la de ver los patrones de asentamiento, porque ahí eh, las calles van a cambiar su morfología en, en unos años más gracias a esta norma. Entonces, va, va el propietario de un terreno que tiene su casa de dos pisos va a ver construir al lado un edificio de 30 pisos. Entonces, en, defini en definitiva, afecta y afecta de forma importante a la población. Entonces, no puedes pasarte pues, por... por por encima todas las eh, todos los procedimientos y actuar de esa forma. Eh, y es lo que han hecho los concejales. Seguro que sí. Bueno, Javier, eh, no sé si quieres añadir algún otro, algún otro elemento, eh, un poco alertando sobre este, sobre este escenario que se ha configurado a partir de la supuesta aprobación, vamos a decirlo, porque no, no sé si está aprobado o no, ya la verdad es que nos surge la duda. Eh, seguramente en los próximos días, en las próximas horas, habrán novedades, ¿no es cierto? Pero se ha escuchado un fuerte rechazo vecinal incluso, ¿no? Yo supuse que los vecinos, en, un poco en apoyo al, al, al alcalde aquellos al han elegido, iban a hacer un poco de, ¿no? de, de, de quedarse quietos, de no hacer mucho lío, pero eh, parece que esto realmente ha inquietado, ¿no? hemos escuchado declaraciones de muchos vecinos, juntas vecinales que se han manifestado contrariadas, sorprendidas eh, por, esta, por estos intentos de avanzar hacia una ordenanza eh, de esas características, no sé, alguna recomendación quizás eh, de elementos a tomar en cuenta a tiempo de sentarse a decir bueno, vamos a modificar la norma porque posiblemente sea anacrónica, no esté bien, pero a ver, hasta dónde podemos llegar, cuáles serían los límites, tú lo has descrito, hay límites naturales, límites del terreno, de los servicios Exacto. básicos, etcétera, pero digo, eh, quizás sin hacer énfasis, ¿no? En decir, miren, si van a modificar la norma, estos serían los límites a tomar en cuenta, ¿verdad? Quizás eso, ¿no? Sí, lo, lo, lo que aquí hay que hacer es, evidentemente hay que actualizar la norma, pero hay que actualizarla teniendo en cuenta, primero, el criterio de, técnico de la gente que sabe, ¿no? En este caso, de las unidades territoriales de planificación de la alcaldía, del ejecutivo de la alcaldía, y de los eh, gremios de profesionales, en este caso la Sociedad de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos y otras instituciones. Tercero, también pues, eh, hay que consultar a la gente que vive ahí, ¿no? O sea, las juntas vecinales, los, los uh, controles sociales de estos distritos deben opinar, pues, o sea, es para ellos, no puedes ir e imponer una norma que puede poner en riesgo el barrio completo. Y eh, a, después de hacer este proceso de consulta, de análisis, lo que hay que hacer es ver el asunto en su integri integridad. Vas a densificar. ¿Qué significa densificar? Que le vas a aumentar más población a ciertos lugares. Y cuando aumentas más población aumenta el tráfico, aumenta la necesidad de parqueos, aumenta el uso de los servicios en ese, en ese lugar, que no solamente son servicios básicos, sino también son servicios educativos, de salud, etcétera, etcétera. restaurante, todo lo, lo que tiene que ver. Entonces, si no tienes una visión integral de ese distrito, de ese barrio, a la hora de la densificación, le estás haciendo un daño. O sea, eh, o sea va a haber un mal funcionamiento del distrito, del barrio, eh, y, y una norma de este tipo no es para que se aplique durante los próximos dos o tres años. Estamos hablando de una norma de este tipo que se va a aplicar por lo menos una década a dos décadas en los próximos años. Es decir que eh, el, si haces un daño a la ciudad con una norma de este tipo, la vamos a sufrir casi eh, los próximos 20 años. Y, y, y ahí los que van a sufrir fundamentalmente son las personas que viven ahí. Por lo tanto, yo insto a... a mira, esta norma... Eh, se iba a aprobar si no hubiera sido por los medios de comunicación que ustedes han hecho la, la, la, la llamada de atención sobre este tema, han polemizado y además los, los, las instituciones de fuera de la alcaldía. Si no hubiera sido eso, ahorita ya estuviéramos con la norma aprobada y, y, y eso sería catastrófico. Por lo tanto... ...yo llamo a, la, a las organizaciones, a las instituciones a estar alertas... ...porque si se aprueba como se está pretendiendo esto... Eh, no, va a haber vuelta, no, ...no va a haber vuelta atrás en los próximos eh, años... ...y eso sería peligroso... Y, ...y segundo, de que espero que el alcalde... Eh, ...más allá del problema que tiene con su bancada díscola... ...yo espero de que él pueda poner orden... ...porque si el alcalde no pone orden en esto... ...y él se suma a esta, eh, a esta barbaridad... Eh, yo creo que van a haber problemas, va a terminar habiendo movilizaciones de las de los distritos de los barrios en contra de esta norma y eso nos va a perjudicar finalmente a todos yo creo que sí Javier, eh, como siempre agradecerte la, la gentileza que has tenido eh, nos, no, eh, pues, nos reuniremos un poquito más adelante seguramente para hablar de estos temas y de otros que hacen a la, al urbanismo, a la construcción y, y por supuesto también al, al tema político tema que político. sin duda es, es muy apasionante <risa> eh, ha sido un gustazo verte de nuevo Javier igualmente eh, pues, muchísimas gracias por haber venido un ratito y nada, seguimos en contacto te estaremos molestando permanentemente para ver por dónde discurre este tema de esta ordenanza en particular y eventualmente decisiones que se tomen desde el municipio. ¿Te parece? Gracias, Gringo. No siempre a disposición y ha sido un gustazo también verte, así que estamos aquí cuando tú lo dispongas. Muchísimas gracias. Eh, Javier Zabaleta, arquitecto, estuvo brindándonos su criterio, su parecer, respecto de esta disposición que se ha considerado en el ámbito del Consejo Municipal de la Paz y que ahora mismo está en, envuelto en una polémica, ¿no es cierto?, y un poco decíamos en el limbo, ¿no? Hasta ahora no se sabe bien y qué va a pasar con esa normativa. La presidenta del Consejo Municipal de la Paz ya ha advertido que la va a devolver, que no la va a remitir al Ejecutivo, así que estaremos atentos a esas novedades. Estaremos sin duda volviendo a hablar sobre este tema, no tenga la menor duda 8.28 tenemos que hacer una pausa cuando son 8 grados centígrados